El abuso que están haciendo con todos esos presos en, esa, en, esa, en ese palacio, se van a jugar esos presos, de ahí sale bajo, de ahí sale de todo, y esos presos sudando a gota gorda, porque se van a jugar ahí los presos, Adiós ponen de este cuñado mío, hay como, hay como, como 18 ahí, ¿eh? y se van a jugar ahí, ahí, le pusieron toda esa droga sin ahí venderla, están abusando de la gente, poniéndole droga sin ellos venderla. Eso es un abuso que ellos están haciendo, como que la policía cree que ellos no tienen hijos, ellos no tienen hijos para hacerle todo eso a la gente. No, que le den más, más higiene a esa, a esa. A ese Palacio de Justicia, porque ahí sale bajo a miado, sale de todo, que le pongan a tu abanico, que no son, no son perros, son gente humana que sienten igual que uno.